de todos los pensamientos que recibamos hoy. Recordemos también que solo la falta de perdón verdadero bloquea este pensamiento de la conciencia del Hijo de Dios. Después de haberte preparado, simplemente di cada una de las dos ideas de hoy. La primera, cuando me curo, no soy el único que se cura. La segunda, el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir y luego cierra tus ojos y repítelas lentamente para ti mismo durante el día cada vez que el reloj marque la hora trae a la mente nuevamente el pensamiento central mi mente alberga solo lo que pienso con Dios pasa un momento de recogimiento con este pensamiento